A ver. a ver, señoría del Partido Popular, ustedes nos dicen que la partida destinada a la violencia machista, a la lucha contra la violencia machista, se estaba gastando en cosas superfluas. Es lo que nos dice. Pone ahí salarios y personal que atienden a las personas, entiendo. Aun así, ustedes, aun comprándole el argumento, ¿no? ustedes nos dicen que, que, se, que se está gastando en costes superfluos. Y luego lo que hacen, en lugar de gastarlo mejor, deciden recortarlo. Es eso. Es eso lo, es eso lo que me está usted explicando, ¿no? O sea, como gastábamos, en, en partida, en, como gastábamos el dinero en una partida que no es la que yo considero que, que, que, había, que había que invertirlo allí, pues, pues directamente en lugar de enviarlo a otro lado lo recorto. ¿Es, eso es lo que han hecho ustedes. Real, yo realmente no, o sea, no, entiendo, no entiendo su explicación. Eh, los recortes son evidentes. Nos ha explicado los de violencia machista de dónde los han sacado. No los ha explicado los de igualdad, no sé cómo explicaría usted el recorte del 41% en igualdad. A ver, sobre su, sobre su enmienda. Es una enmienda de sustitución, propone, propone sustituir todo, o sea, la, la propuesta concreta que le hacemos por nada, por una palabra que es destinaremos lo suficiente. Lo suficiente no sé lo que es. Yo no sé lo que es suficiente por usted. De hecho, me da miedo saber lo que es suficiente para ustedes. Porque a la ministra le parecía estupendo eh, los recursos con los que trabajaba la semana pasada. ¿no? Entonces, ¿qué es suficiente? Eso es como no decir nada. Al pacto de Estado está bien, pero justamente al pacto de Estado le falta concreción en partidas económicas. Y es lo que intentábamos avanzar con esta moción. Y usted sencillamente no nos deja. Con lo cual, no, no vamos a aceptar su su enmienda. Sí, vamos a aceptar la enmienda de, del SOE y también la enmienda del Partido Demócrata Europeo Catalá, pues mejoran la propuesta en, ambos en lógica de gobierno multinivel, de apoyo a comunidades autónomas y a administración local. También vamos a aceptar los dos primeros puntos de la enmienda de compromiso, donde está eh, el epicentro de su propuesta. Pues, eh, Senadora Friisanet, la enmienda la tiene que aceptar completa, no la puede aceptar parcialmente. ¿Qué? Que la enmienda la tiene que aceptar. Totalmente, no puede aceptar solamente puntos, no puede, no puede ser, o acepta los cuatro o ninguno, no se puede hacer parcialmente. Pero es una enmienda, si ponen cuatro enmiendas. Pues las vamos a aceptar porque entendemos que el, el sentido de la enmienda es, es correcta. Y finalmente ya está, ¿no? Aceptamos la nuestra, claro. Muchas gracias.